Suspensión, porque eso es lo que ocurre en nuestro país, lamentablemente, que algún eh, funcionario político, funcionario público en general, comete un, un acto eh, que viola los derechos o un acto que no corresponde a sus funciones, que puede incidir en aprovechamiento de su poder, en abuso de poder, eh, para hacer ese tipo eh, de cosas. Y lo que hacen las autoridades es remover a la persona del cargo y eso se olvida, y ya, felices todos, eso se olvida. Pero bueno, vamos a ver que no pase de esa manera. Vamos a pasar con la siguiente información, y es dando continuidad a lo que ha ocurrido de parte del Ministerio, de la, del Ministerio Público de la República Dominicana, el, la última operación, la operación eh, Coral, que bueno, ahí tenemos unas declaraciones de la Coordinadora de Digitación de la Procuraduría Especia Especializada en Contra de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la señora Mónica Ortiz, que el pasado lunes se entregó la solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de servicios de atención permanentes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra, o oh, bueno, ya está en proceso de traslado realmente la pastora Rosy Guzmán, igualmente el general Adam Cáceres, quien era el jefe de seguridad del expresidente de la República, el señor Danilo Medina Sánchez, y han salido tantas noticias en torno a estas dos figuras, como el hecho de que este eh, general que bueno es un próspero empresario, resultó ser un próspero empresario y en el transcurso de los ocho años de gestión gubernamental, los dos periodos de Danilo Medina, este señor manejó eh, más de 3 mil millones de pesos según se encuentra establecido en los distintos expedientes y en el caso de la pastora que sirvió, según el Ministerio Público, como testaferra para eh, algunas empresas de este señor, resulta ser ahora que la pastora que era pastora ya no es pastora, un trabalenguay. Pero ha dicho el Concilio Evangélico de la República Dominicana que esta señora no pertenece a, a ninguna organización de... De evangelizadores, no o sé. Sea, entonces está un poquito eh, sospechosa la cosa. Eh, el Señor bendice mucho. No sé si haya sido tan suertuda en ese sentido. Pero vamos a escuchar las declaraciones que ha dicho la señora eh, Mónica Ortiz al momento de entregar el expediente que busca la media de coerción. El Ministerio Público ha presentado en este momento ante eh, la, la instrucción de detención permanente, la medida de coerción del caso denominado eh, Coral este caso como ustedes conocen están implicados una serie de personas incluyendo eh, Alan Cáceres que es encargado de la seguridad del presidente Daniel de la Medina del cuerpo de de seguridad del presidente Danilo de la Medina así como Rosy Guzmán, la pastora y otras personas que están encartadas el Ministerio Público ha presentado una medida que consta de más de 200 páginas en el que estamos poniendo todos los elementos probatorios que todo este equipo se ha pasado meses recabando para poder presentar una medida fuerte y con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva que es la medida que hemos solicitado a todos los imputados en el proceso. El Ministerio Público había dicho que se trata de la primera etapa de la Operación Coral. ¿Por qué primera etapa? ¿Es que van a seguir apresando más personas? No dudamos que en el transcurso de las investigaciones, que ahora es que inician los plazos, que ahora se abren, pues estén más personas implicadas y se irán sometiendo, pues según vayamos encontrando los elementos que los componen. ¿Cuáles son los bienes, bienes que encantaron ¿Y de cuántos millones se está hablando? No podemos dar un monto ahora mismo, porque como les dije, luego de la realización de todos los allanamientos simultáneos, que como ustedes pudieron presenciar, se realizaron durante el fin de semana, hemos decomisado una cantidad de bienes importantes, bienes... Bueno, estuvimos escuchando parte de las declaraciones, por asunto de tiempo no vamos a poder poner extendida, pero prácticamente eh, la síntesis de todo es que hay una primera etapa de esta operación coral. De hecho, ya hay, hay nombres rodando de, de ex-generales o ex-pertenecientes a las fuerzas eh, catrenses, específicamente la Policía Nacional, que están involucrados de algún... Yo creo Veloz. que hay otro pulpo, este es el pulpo 2.0 de Alexis sí, pero, Medina. Eh, Veloz, eh, Veloz, me escucha. Sí. Eh, no obstante, eh, hay involucrado algunos generales activos en, en la operación Caracol. No sé si tenemos tiempo, pero tenemos una información de último minuto, eh, que los médicos, principalmente un grupo de médicos eh, del Centro Médico Siglo XXI y otros centros de salud a nivel nacional, eh, están hoy, en el día de hoy, eh, llamando a protesta, a sí. huelga por el tema de los abusos de las ARS. Sí. Señores, esto es increíble. Las ARS están están drenando nuestro sistema de salud y, y, y en medio de esta pandemia hemos visto ¿eh? Eh, la desfachatez que tienen eh, eh, los capitalistas de las ARS. Lo primero es que están explotando a nosotros los ciudadanos con este de nuestros fondos, pero también el tema de los mismos médicos ¿tú sabes cuánto paga un ARS, un ARS promedio a un médico, a un profesional que se pasa toda su vida estudiando? 300 pesos wow. 300, 500 y 600 pesos eh, por consulta mientras que la ARS se lleva mil, sí. mil y pico pesos por consulta, Esto es un abuso porque las ARS son comerciantes del dinero, el profesional de la salud, él es el protagonista sin un médico no hay sistema de salud. Entonces las ARS tienen que aprovechar eh, los legisladores este nuevo código y revisar revisar el tema de las ARS. Ahora es que eh, Botello con el tema de la FP que está relacionada con la, AFP, con la ARS, porque es un mismo núcleo, está, teniendo, está eh, eh, tomando razón el tema del 30% porque es un abuso que están cometiendo las ARS, las AFP con, con el pueblo dominicano. Entonces, el, el, el, los legisladores son los que tienen que ponerse ponerse los pantalones, no es el presidente. Son los legisladores, como lo dijo el senador ayer, que eh, el presidente es el ejecutivo, el legislativo. Pero lo que lo que lo que legisla es eh, eh, el poder legislativo, que son los congresistas, los, diput los diputados y senadores, son los que tienen que velar por su pueblo. Entonces tienen que, que aprovechar el, este nuevo código a ver cómo regularizar de una forma eh, que esté contemplado eh, en, en nuestro código eh, el abuso que están haciendo con nosotros, si es que cabe en algún capítulo el tema de las ARS y de la misma AFP. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, filial eh, Provincia Duarte, señor director Esta protesta se está cumpliendo en un 100% en toda la provincia de Duarte, al igual, al igual que lo, en La Vega y en Puerto Plata. Hemos estado dando seguimiento con nuestros colegas y exhortamos a que se, nos mantengamos firmes frente a esta lucha contra las ARS por el abuso que tienen contra lo que es el sector médico y los centros privados. Doctor, ¿cuáles son uno de esos abusos realmente? Como acaba de expresar el presidente de la filial de Barte Bonilla, el paro ha sido acatado en un 100%. Quienes se frotaban las manos pensando que esto iba a fracasar, se equivocaron. Aquí está el Colegio Médico Dominicano y aquí estamos los médicos firmes y decididos de llevar esta lucha hasta la última y el Consejo Nacional de Seguridad Social que no se crucen de mano, que nosotros no nos vamos a detener, que esto va a seguir, caiga quien caiga, vamos a continuar. A... Bueno, estuvimos escuchando, ese señor es el presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Waldo Ariel Suero, que bueno, estaba aquí por la provincia, y es realmente un abuso, realmente un horrible abuso de parte de las ARS,